sin uno de los evangelistas, con su libro que leemos tantas veces, ha anunciado la buena nueva de Jesús a generaciones y generaciones. Mientras Jesús va perdiendo puntos con el judaísmo oficial por sus palabras y acciones que realiza, va ganando sin embargo en la tarea de instauración del reinado de Dios. Estos fariseos se portan es exactamente igual que el hermano mayor del hijo pródigo, que protestaba porque su padre le había perdonado tan fácilmente. La lección de Jesús es clara. Él dice, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. No necesitan médicos, los sanos, sino a los enfermos. En la iglesia del tiempo apostólico se... Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo.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 cuando los primeros cristianos de origen judío debieron sentarse a la mesa para participar en la Eucaristía con discípulos de Jesús venidos del paganismo. Las afirmaciones de Jesús acerca de que su Padre lo envía a sanar a los enfermos y a llamar a los pecadores es la misma respuesta que la comunidad se daba para vivir los dones del Señor en comunión y como fuente de comunión.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 Somos de los que catalogan a las personas en buenos y malas. Ayudamos a, a rehabilitarse a los que han caído o nos mostramos intransigentes. Guardamos nuestra buena cara solo para con los simpáticos, los que no nos crean problemas. Que el Señor los bendiga.